Y los láseres de Star Wars los matan. Hola. Sí que sí, ve ¿Cómo hay que esto? Perfecto. Ah, ah, ah, bye.